0426 Ahora ya sí, ya me está dando buenos números, buenos números Sigue así, sigue así 216 8871 compadre Ahora sí que voy para bingo, ahora sí que voy para bingo 0426 216 8871 Incorpórame en tu grupo Incorpórame en tu grupo de Whatsapp Doscientos dieciséis, ochenta y ocho, setenta y uno, a la verga, ya no vuelvo a jugar con un 04, dictador. 20... Ama de gente. ¿A quién demonios se le ha ocurrido meter en el grupo a Maduro? ¿A quién demonios se no sabe jugar? Si es que no sabe jugar. Siempre hace trampas el tío. Siempre, siempre. Es más, si me está escuchando que me vaya a Muy buenas amigos, vengadores y vengadoras, bienvenidos a Toxic Game Channel nuevamente. En fin, eh, volvemos con el tema de Jimbo, que es tendencia por segundo día, por lo mismo, por la compra de ABK, División Blizzard King, que por cierto, eh, este hombre no solamente demuestra, me refiero a Jim Ryan, no solamente demuestra... ...que es un completo inútil y un llorón... ...sino que además de que ni le interesa... ...ni le va, ni le viene los videojuegos... ...antes trabajando como marketing... ...mucho marketing, mucho marketing... ...y más marketing, y más marketing... ...y más marketing, y más marketing... ...esto no es una puta broma... ...lo he puesto ahí precisamente por ti, Jimbo... ...por ti y por los que todavía confían en ti... Dios sabe por qué... ...llevas desde el 2019... No tiene ni siquiera, como he dicho tantas veces, no tiene ni siquiera este hombre un triste mención en Wikipedia. No tiene su, propia, su propio artículo que hable de él y de lo que hizo. Lo que se sabe es lo que, lo que sabemos, que antes de trabajar en el tema de, de, de 2019 hasta ahora eh, como CEO, pues bueno, después del que había venido antes, que era peor. Ahora, visto desde con perspectiva, uno ya va diciendo, hombre, el otro bien malo era, pero es que este le supera. Ha sacado la peor consola, la peor suscripción, ha perdido todo el prestigio que tenía. Sony, si es que algún día tuvo prestigio en algo, y de la noche a la mañana se le nota por la llorera y como he dicho, solamente va enfocada a los Call of Duty, olvidándose del resto de videojuegos, porque no le, porque no le importa O sea, y a mí ya eh, este, este personaje ya me resulta ya ofensivo porque encima, como él no tiene aparentemente no, sino que da muestras de que realmente ni sabe de videojuegos, ni le gusta ni le gustan, simplemente es un negocio y cree que puede llevarlo porque cualquiera que sea empresario o, o, o sepa de marketing puede hacer que esto reflote, claro, todo con el marketing. Es como, como de todas las especialidades de médico, el cirujano siempre va a desear amputarte la pierna. Y cuántos, cuántas a veces, y para ser claro, la diógenes judicial contra Microsoft no solamente le ha pasado factura, ahora piden cabezas hasta los niños hámster, no solamente los niños hámster calvos, no, los niños hámster, niños hámster, porque hartos ya de que se rían en su cara de lo, lo, lo mal que lo está haciendo Sony, o más bien lo mal que lo está haciendo Jim Ryan, es normal que mucha gente pida la cabeza. Pero vamos, o sea, ya iba siendo hora de que pidiera la cabeza de este hombre y dejar de echarle las culpas a que si es que eh, los dioses, Xbox no, es que Phil Spencer, es que mira qué malo es Nintendo no, no, porque, vamos a ver, lo que sí que está claro es que hay que hacer un cambio pero radical en, en Sony, pero ya ¿Y si, seguin, y si siguen con la dinámica, que yo creo que va a seguir con la dinámica ¿cuánto va a aguantar eh, Jimbo? no lo sé, pero el día que se vaya Jimbo el día que se vaya Jimbo, va a dejar Sony tan, tan tocada que no la va a levantar nadie lo peor es depositar ahora mismo las esperanzas de, de un futuro de Sony Playstation en este hombre es que a la vista de los resultados que está obteniendo con cada uno de los movimientos que hace es que Sony se va al garete y ya no vale eso de que cuántas veces llevan diciendo eso y Sony sigue vivo sí Sony sigue vivo eh, pero en bueno ya en paliativos ya o sea ya está desahuciado ya lo tienen enchufado a la máquina para que para que pueda respirar con el respiratorio eh, este asistido está Muerto, Sony está muerto. Y si no quiere, si realmente, porque esto es una metáfora, no, si realmente no quiere morir, ¿eh? porque sí que puede morir, claro que puede morir. Hombre, como empresa, hasta, mi, hasta Xbox puede tener eh, algún día, eh, yo qué sé. Pues, ser desbancada por otra, pero ahora mismo la que sí que puede ser desbancada de toda la industria de los videojuegos es Sony, queda como como el culo delante de sus usuarios, encima se ríe de ellos en su cara diciéndoles que los que juegan a Call of Duty son mejores que los que ...que los que se compran el Spider-Man, ¿no? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que ha dicho? Si es que esto... Lo peor es que encima todo lo dice él. No es que lo diga... Eh, perico de los palotes... ...o... o, o ...ya sabemos quién... para meter mierda. No, no. Es que lo dice el propio Jimbo. El propio Jimbo es el que dice... ...todas estas mierdas. Lo vimos ayer diciendo... ...dando... Eh, ...es que... Eh, ...nosotros nada más que tenemos... ...un tipo de videojuegos... ...y nos quitan el Call of Duty... ...pues entonces... ...moriría... ...pues... Eh, vamos a ver y qué has hecho tú para evitarlo o por lo menos ah bueno si sí, para evitarlo has intentado eh, la diógenes judicial vale pero que lo único que te ha servido es para frenar más bien la compra de Activision Blizzard condicionarla cuando ni siquiera mereces que haya un solo juego que sea ahora mismo de Microsoft en tu plataforma no os lo merecéis ninguno ninguno ni tú, Jimbo, ni... Lo siento, pero tampoco los usuarios de, de PlayStation, porque ellos no compartirían ni el de Last of you, ni el... ni el, el Kratos ni ningún juego que a al, alguien de, de Microsoft le pueda interesar, pues no lo van a compartir, no lo van a compartir. Esa es su idea de la exclusividad, ya ni siquiera ya por tiempo ya para intentar vender un poco más. No, no, que no, que no, que no. Que... Eh, quiere jugar a tal juego como el Final Fantasy VII? Que ni siquiera es nuestro Square Enix pues te tienes que ir a PlayStation que Microsoft compra Activision Blizzard pues entonces nosotros haremos la puñeta comprando el 50,026% de Square Enix porque simplemente con el 0, el 0, 1, o sea, el perdón el 50,01% ya se aseguran de que son los accionistas mayoritarios y a dónde van los juegos o a dónde dejan de ir eso le Siendo accionista mayoritario, tienes total libertad. Y si además eh, en vez de un 50,01 es un 50,23, pues mejor que mejor. O un 51,23. Y ya de, de, me auguro de que hago con Square Enix lo que me da la gana. Ni siquiera pueden comprar la, la, la maldita desarrolladora. La maldita desarrolladora no la pueden comprar entera por ellos mismos. No pueden. No les alcanza. Llevan tanto tiempo pagando marketing, pagando esto, pagando lo otro, quedándose solos en L3, que ya nadie ahí ya es una mierda pinchar un palo así, Sony se ha quedado sola Google va a, a su ritmo, a lo que le, a lo que le vengan ganas, el problema que tiene Google con, con, con Microsoft es por otras razones, es una, por los videojuegos en la, en la App Store, ¿eh? en, la, en la Store de, de ellos y en la Store de o sea, ellos, la competencia que tienen ahora mismo Google con Microsoft es por el Bing y es por los juegos y la manera que tienen de los de Microsoft de poner los juegos. Porque tú puedes crear una aplicación para la para la Store de, de Play, de, porque tú puedes crear una, una aplicación para, la, para Windows, para la para la Store de Windows y el 100% de las ganancias se la lleva el que haya creado eso, porque ahora mismo lo que más necesita, eh, lo que más necesita, una de las cosas que más necesita es llenar esa, eh, esa Store, por decirlo de alguna manera. Entonces Google tiene muchos frentes abiertos por cosas como esta, por cosas como el Bing, por cosas como el Chat GPT por cosas que ven peligrar pues su buscador, ¿no? Pero vale, hasta ahí es comprensible. Eh, lo de sony es totalmente eh, no queremos que que no queremos que esto suceda porque vivimos de este tipo de prácticas alegales, ya no ilegales que algunas lo serán, pero alegales anticompetitivas, que te secuestro un juego, el Street Fighter 5 te lo secuestro, el otro te lo secuestro total, que al final eh, el, si eres de Microsoft, te enfadas y dices, bueno, pues voy a comprar tal empresa para que ya no me vuelva a hacer a jugarreta o voy a comprar tal desarrollador para que no me compre a jugarreta, el caso es que visto, por veas por donde lo mires o mires por donde lo mires eh, el gran problema que tiene ahora mismo Jimbo es que la gente de Sony, toda la gente de Sony se está dando cuenta de que él es gran parte del problema pero no es el único, no es la única, el único problema que tiene Sony así que dejen en la caja de comentarios qué que es lo que aparte de echar a Jim Ryan qué es lo que se debería de hacer en Sony para que por lo menos sobreviva e incluso, quién sabe, sea una mejor compañía de lo que ha sido hasta ahora ¿Qué es lo, ¿En qué es lo que debería de cambiar? Dejadlo en la caja de comentarios, me encantaría, si os ha gustado el vídeo por supuesto darle like y muchas gracias por seguir el canal, hasta la próxima amigos.